Estamos a mitad de agosto y hemos regresado al cultivo que vinimos a visitar hace dos meses... ...para que podáis comprobar el desarrollo que ha tenido durante este tiempo. Ahora ya están las plantas en plena floración y algunas ya están ya bastante desarrolladas... ...así que pasar y vamos a comprobarlo. Si recordamos lo que comentamos hace dos meses... Este cultivo se caracterizaba por la diversidad genética que presentaba. Habían plantas muy sativas y muy índicas, con la finalidad de, aparte de hacer una cosecha de forma escalonada, también tener una diversidad de matices y de aromas en la despensa para poder degustarlas a lo largo del año. Vamos ahora a comprobar las tres formas de, tres tipos de floración que hay ahora mismo, tres variedades diferentes, para que veáis el ciclo distinto que llevan a la hora de florecer. Tenemos ante nosotros un híbrido de dominancia sativa, es un híbrido de Yajer con critical, como se puede apreciar, este tipo de plantas con dominancia sativa tienen, son plantas mucho más estilizadas que las índicas, con una mayor distancia internodal y también las hojas son mucho más delgadas, los foliolos son mucho más delgados y mucho más alargados que las índicas. Las variedades sativas comienzan la floración un poco más tarde, hay que tener en cuenta que ya estamos a mediados de agosto y se si inicia ahora la floración, lo podemos comprobar precisamente viendo las sumidades floridas que están ahora empezando a formar los primeros estigmas, que darán lugar ya a la formación del cogollo. En este segundo caso tenemos una variedad intermedia, que es un híbrido de power plant con lavander. Como podemos comprobar, la floración ya está un poco más avanzada que la anterior que habíamos visto, que era del cruce de Ager con critical, y se iniciará un poco más y bueno, lo que tendremos es una, una cosecha escalonada. Iremos escalonando de forma que, vayamos, que vayan madurando las plantas. Y como tercer caso tenemos las variedades con mayor dominancia índica. En este caso es un cruce de marroquines y como se puede comprobar la floración está ya muy avanzada y en apenas 20 o 30 días podremos ya cosechar la planta e incluso degustarla si las circunstancias del clima nos permiten secarla rápido. Las variedades índicas son variedades mucho más compactas, la distancia internodal es mucho más corta y la formación de cogollos y la velocidad de la formación de estos es mucho más rápida que en las sativas. De forma escalonada empezarán a cosecharse en este cultivo, y pues como hemos comprobado a principios de septiembre las variedades más más índicas, principios de octubre, las intermedias y ya para noviembre se cosecharán las más activas. Hay que tener en cuenta que este cultivo está dentro de ...de un invernadero, esto es lo que va a facilitar, además de que se formen ejemplares de esta envergadura... ...como una crítica al cubo, que es este ejemplar que tenemos aquí al lado... ...también puede que se desarrollen tipos de, de plagas determinadas como puede ser la, la mosca blanca. Este cultivo en sí, como es un cultivo completamente orgánico... ...en el que no se utiliza ningún tipo de abono químico, ni ningún tipo de insecticida... ...ni cualquier fitosanitario que venga de procesos de, de síntesis química... Aquí te, lo que han hecho es un, pues poner cintas adhesivas con banda, es una banda cromática de color amarillo que lo que haces atraer a la mosca y se queda pegada debido al adhesivo que, que lleva. Es ideal para la prevención y, y, y la lucha en sí de la mosca blanca que puede desarrollarse en este tipo de cultivos de invernaderos, sobre todo en las zonas más sombrías. Aquí durante la floración presenta el inconveniente que las ramas bajas no reciben la luz, la luz suficiente para formar los cogollos de forma debida. Además de eso también pueden pendular debido al peso de los cogollos, tocar el suelo y ensuciarse de barro. Este cultivador en vez de optar por cortar esas ramas bajas, que sería lo que haría la mayoría de gente, lo que hace es, para poder hacer esa segunda cosecha, coloca un mallazo donde las plantas lo que hacen es descansar esas ramas bajas y evitar que pendulen y toquen el suelo enmoleciéndose o ensuciándose de barro. Al mismo tiempo, cuando coseche las humedades que están maduras, estas flores recibirán todo el sol que no recibían y así podrán madurar de una forma óptima. ¿Os acordáis de aquel ejemplar que estaba en floración forzada y que apenas quedaba unos días para cosechar? Esa variedad de colombiana de Santa Marta. Pues bueno, mientras pasamos a degustar un poquito a ver qué tal salió, os dejo con el resto de compañeros.